Es muy inquietante amigos porque si ustedes juntan que Marruecos está armando hasta los dientes con la siguiente noticia se van a poder cada vez más nerviosos. Dice la siguiente, dice el presidente del Senado de Marruecos pide a sus ciudadanos entrar en la política española para defender a la patria el presidente del senado marroquí Enant Mayara considera que las ciudades de Ceuta y Melilla están ocupadas por España pero es factible recuperarlas en un futuro por la vía de la negociación sin recurrir a las armas. Durante un acto, el alto cargo de Rabat animó a los marroquíes residentes en España a entrar en los partidos políticos españoles y a participar en las elecciones para ayudar a acercar las opiniones de los dos países y formar un lobby que ayude a defender todas las cuestiones vinculadas a la patria Marruecos, en aparente alusión también a la cuestión del Sáhara En su opinión, la comunidad marroquí en España debe ser vista como un punto de presión y apoyo capaz de influir en la política exterior de este país, amigo Para Mayara, según recoge el portal RUE20, el papel de la comunidad marroquí en España será importante en los próximos años, la cuarta máxima autoridad de Marruecos y miembro de la cúpula del partido nacionalista Istiak, se pronunció de este modo en un acto organizado por la rama femenina de su formación precisamente con motivo del primer aniversario del inicio de la nueva etapa en la relación tras el encuentro del presidente del gobierno Pedro Sánchez con Mohamed VI en Rabat el 7 de abril de 2022. Mayara sostuvo durante el acto que la colonización española continúa en Ceuta y Melilla y por eso eh, no se ha cesado ni se cesará de hablar de colonización. ...en las dos ciudades... ...y de la posible solución para recuperarlas. En este sentido también el dirigente de la Unión General de Trabajadores de Marruecos... ...ha dicho que su partido está convencido de que Marruecos recuperará algún día... ...las dos ciudades ocupadas por la negociación sin recurrir a las armas. Atención que esta noticia eh, es muy importante... ...porque aquí ya están hablando a, a las claras... ...de que esa quinta columna que tiene Marruecos aquí en España... ...actúe, empieza a actuar... ...desde el punto de vista de la política... ...y desde el punto de vista de crear un lobby... ...y desde el punto de vista de condicionar la política española. Marruecos lleva condicionando la política española... ...desde el año... ...desde el famoso 11M, desde el 2004. Y ha condicionado presidentes de gobierno. Y de hecho, señor Raad... ...hay presidentes de gobierno... ...que directamente han traicionado a España... ...para defender los intereses de Marruecos... ...y ahora lo que dicen es básicamente que los marroquíes actúen en política, sobre todo pues eh, apuntándose o votando por partidos que le beneficien más a Marruecos, más que a España, teniendo la nacionalidad española a ellos. ¿no? Pero este juego desde hace muchos años están utilizando los musulmanes dentro de España, formando unos partidos políticos, uh -huh. están... están eh, representando oh, unos políticos musulmanes en las, los ayuntamientos en el andaluz en, eh, en, eh, en Andalucía en Cataluña también hay, hay varios partidos políticos islámicos que están también eh, eh, presentando en la política de Cataluña y, y lo, los que nos están escuchando también eh, los digo eh, es verdad eh, que Marruecos tiene muchas armas y están comprando misiles, pero no hay miedo de un ataque contra España, ataque exterior con misiles. ¿Por qué? Porque España es miembro de la OTAN y cualquier agresión contra España es contra la OTAN. Entonces, y aparte, Marruecos está aliada con, pero no, de los, de con Estados Unidos con Estados Unidos, y Estados Unidos tampoco permite a Marruecos a atacar España. Pero esto sí, y esto es eh, desde dentro, la conquista va a ser desde dentro, porque Marruecos y los musulmanes en general tienen un ejército dentro, dentro de España, de dos millones de españoles, eh, de, de musulmanes en, eh, en España, y estos están dispuestos a luchar por Ceuta y Melilla y por Lándalos, no solamente por Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque hay imames, hay unas organizaciones eh, de imames, de religiosos, de religiosos dentro de España, eh, están muy organizados, están muy preparados. ¿Cómo funcionan esas organizaciones? Pues eh, funcionan eh, en las mezquitas, hay... Solamente en Andalucía hay casi 200 mezquitas, en, en, en Madrid 190 mezquitas. No estamos hablando de mezquitas conocidas, la de M30 o de Estrecho. Hay digamos mezquitas mezquita que los cohesionan, digamos. Claro, ahí se reúnen, ahí se, los, hay, hay imames muy preparados, hay imames que eh, vienen aquí precisamente para, para hacer esos movimientos, para formar grupos radicales islámicos aquí y formar políticos también islamistas para presentarse en la política eh, española dentro de los ayuntamientos y dentro de las ciudades más grandes del mundo. Mira, yo vengo ahora eh, de León y he leído una, una noticia en León de que el presidente de la comunidad musulmana La Paz en León eh, eh, ha presentado tres proyectos al ayuntamiento de León para hacer un cementerio, una madrasa y. la eh, madrasa que, para que la gente no lo sepa, es una escuela donde se doctrina directamente sí, sí, sí, pero, a los niños. Pero, pero, pero, pero te lo voy a explicar. Eh, una madrasa y la tercera, eh, ¿cuál era? Eh, una eh, y, eh, y una gran mezquita. La madrasa esta, y, y sabes, la, la, la excusa, el que dice, es para la integración dentro de la sociedad. Eh, leonesa. La comunidad musulmana en León son 10.000 musulmanes en León, frente a 130.000 leoneses. Pero vamos a ver, la madrasa, la palabra madrasa, él dice que para hacer la madrasa es enseñar la lengua árabe. La madrasa no es enseñar la lengua árabe, aparte de la lengua árabe enseñan el, el Corán, eh, la religión musulmana. Eh, además, eh, ¿Para qué quieren estudiar el árabe, la comunidad musulmana, para integrarse? Eh, al contrario, tienen que hacer una, una, un colegio para estudiar el español, para integrar la sociedad musulmana. Ah, y quieren también hacer eh, uh, un, un sitio para halal, para comida halal, para uh, matadero, para comida halal. Entonces, en, en, en, en, en, eh, en esta madrasa, pues enseñan, además del árabe, el Corán y la religión musulmana. Por lo tanto, los musulmanes vienen aquí no para integrarse, vienen aquí para que la sociedad occidental integra en su religión y su costumbre, para convencer la comunidad donde sí, esté. Con un fin de conquista. La conquista, ese es el fin, Este es el fin. Por lo tanto, no hace falta... Eh, ...la conquista de Marruecos... ...la conquista militar... ...ya tienen aquí dentro... ...ya tienen ahí un ejército preparado... ...preparado... Usted con... ha dicho que hay dos millones... ...entre nacionalizados dos... y no nacionalizados... ...y, no, no, no, y aparte, en legales... ...hay también, hay más que dos millones... ...oficialmente son dos millones... ...el 1,5% eh, de la puridad española... ...pero... ...pero además que hay... ...hay muchos en legales también... Eh, también aquí en España. Pero así, así van. Por eso, si alguien quiere aprender la lengua árabe, pues hay escuelas oficiales de idioma, hay universidades, puede aprender ahí. Pero ¿para qué son estas el madrasa? ¿O por qué están ahí los imames hablando de hacer unas mezquitas grandes, centros culturales islámicos? Eso es para predicar para predicar la religión islámica y predicar lo que dicen algunos, que el Islam es una religión de paz y para captar gente también, ciudadanos españoles. Hay muchísimos conversos también españoles y son peores que los mismos musulmanes. Por eso la conquista está dentro. Y luego no olvidamos una cosa muy importante, que los musulmanes y los marroquíes sobre todo, nunca, nunca olvidan el andaluz y Ceuta y Melía. Porque eso es lo que dice el Islam. En el Corán mismo, en la Sura 2, el versículo 191 dice, tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Por eso para ellos el andaluz es una tierra musulmana. Ceuta y Melía es tierra musulmana, tarde o temprano quieren recuperarla, ojalá que no. Y ahí estamos nosotros para defender nuestra tierra. Uh -huh. Yo sí. creo que, que es muy interesante lo que ha dicho. O sea, sí, sí. Tenemos una quinta columna. Estos, esta gente ya tiene digamos, unas estructuras muy localizadas aquí en España. Y ya hemos visto como el gobierno marroquí ha intervenido directamente en la política española. Desde el famoso 11M hasta como Sánchez la ha regalado al Sáhara a Marruecos. Y el famoso espionaje. Pero es que además digamos que hay mucho más detrás de todo esto. Pueden intervenir la política, por ejemplo en Cataluña está directamente invadida por... Eh, en Cataluña o sea, cerca de, cercanas a Marruecos. ¿no? En Cataluña hay 220 mezquitas, 600.000 musulmanes y una comunidad muy, muy preparada. Y aparte los partidos... Eh, ...principales de Cataluña están pactando con los partidos islámicos... ...están ahí metidos en la política de Cataluña. Bueno, tienen una estrategia muy clara y fíjese que por ejemplo en Ceuta y Melilla... Eh, ...ya los eh, partidos de, de, de raíz musulmana eh, o marroquí incluso... Eh, pues eh, ya tienen eh, una afiliación enorme y un resultado electoral muy muy muy relevante y esto que, que ha dicho don Raab es que es exactamente así además eso está en las manifestaciones de los principales líderes ¿no? eh, la gente de Al-Qaeda lo decía con mucha contundencia y claridad al Andaluz que al Andaluz no es Andalucía, al Andaluz era toda España menos Asturias, ¿no? Que es hasta donde no llegaron los musulmanes. Ellos quieren recuperar. Aparte la palabra al Andalus, perdona, don Antonio, la palabra Andaluz viene del, del Amazigh, la lengua eh, original del beriber. Eh, el andaluz significa tierra fértil. Por eso cuando los beriberes conquistaron España en el año 711 para ellos era una tierra fértil para ...para robar toda la riqueza de esta tierra. Bueno, oye, además es que no estuvieron aquí tres días, ¿no? Sino muchos y muchos hasta y muchos tarde. años. Sí, eh, por tanto, ellos consideran efectivamente que es parte de su civilización... ...y que más tarde o más temprano la quieren recuperar. Y esta, esta quinta columna, que en Ceuta y Melilla existe ya de una manera muy muy contundente... ...pues existe cada vez más en ámbitos, bueno, o en regiones o en provincias... ...como Almería, Murcia, Campo de Cartagena, Cataluña y por toda España en líneas generales en las grandes ciudades y es verdad, y eso es verdad porque es así, es que no se integran, ellos se integran entre ellos y van, y lo que pretenden además es adoctrinar y conseguir adeptos para que eh, digamos que el, el, el, la religión musulmana vaya creciendo y por tanto sean un colectivo cada vez con más influencia, y esto que decía el presidente del Senado marroquí pues eh, es que es a lo que ellos aspiran, si han conseguido de Pedro Sánchez que ya han no no tengamos nada que decir sobre el Sáhara, lo mismo que consiguieron en su día gracias al apoyo de Estados Unidos que el, el, el Sáhara eh, se les diera eh, primariamente, ¿por qué no van a conseguir Ceuta y Melilla de la misma manera? Ah, por la vía de la negociación, pues llegando a un acuerdo según el cual eh, Ceuta y Melilla son dos eh, provincias eh, que tienen doble soberanía. La soberanía española y la marroquí, que es algo que aspiran, por cierto, y están en ello. Y por desgracia ya tenemos algunos políticos en España, particularmente por ejemplo los independentistas, pero también ahí está esta señora eh, socialista, ¿cómo se llama? Trujillo, ¿no? Que fue ministra, sí, mi, ministra de, de vivienda, que está en ese discurso claramente entreguista en un discurso en el que eh, de lo que se trata es de que, oye, Ceuta y Melilla es algo perdido y por lo tanto se la tenemos que dar a Marruecos y se acabó. Pues tenemos dos federaciones aquí islámicas muy importantes y están trabajando eh, sin descansar para organizar este ejército que tienen aquí dentro de España. Es la comunidad musulmana y la Federación Islámica que está en Andalucía. Y hay muchos conversos eh, islámicos que están trabajando con ellos. Tenemos Isabel Romero, es una fanática islámica que, con, es, que es conversa, es, eh, eh, es la presidenta de, de, de, del instituto Halal y se defiende el islam. ¿Y, por qué, cree, y por, qué, por qué cree usted, don Raad? Que tiene ese poder de atracción para mucha gente en es España. Que es que es, es el desconocimiento exacto del Islam, el Islam se fundó, o saber eh, eh, hemos estado en la Semana Santa y hemos hablado de Jesucristo, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino para, eh, para predicar el amor, la bondad, aparte vino para entregar su, su, su vida por la humanidad, ese es el rescate, eso es lo que dice la Biblia, Jesús murió en la cruz como un sacrificio para oh. quitarnos el pecado a todos, no solamente a los cristianos, a toda la humanidad, incluso a los musulmanes, pero si, si, si analizamos el Islam bien y, y, y vemos por qué vino Mohammed, Mohammed vino por las, por, para las conquistas, por el botín, el Corán mismo dice eso, uh -huh. en la Sura 8, el, el versículo 1 el versículo 41 dice, dice el botín es para Dios y es un viado. Claro, Dios, ¿dónde está? Para el enviado, para él. Eh. Entonces vino para las conquistas y para el botín. Y eso es el, el, el Islam, se extendió en todo el mundo por las conquistas. El Islam empezó en Arabia Saudita y terminó llegando hasta el Ándalos, por, por, por el filo de la espada. Exacto. Y, y, y, y eso es. Pero yo quiero hacer una pregunta, porque estamos hablando de una quinta columna, que además está asociada, en muchos de los casos... A los partidos de izquierda, de ultraizquierda y a los partidos independentistas. Claro, esa quinta columna multiplica su fuerza cuando tiene, digamos, ese eh, nexo de unión con supuestamente partidos españoles que se ponen del lado de ellos en vez de del lado de la patria y de la... Y de la unidad de España, ¿no? Sí, bueno, por, por la cuestión esta de la mal llamada multiculturalidad, ¿no? Que entonces resulta que es muy eh, de izquierdas apoyar a partidos, que por, por ejemplo, pues a partidos y... ...a organizaciones y a religiones... ...que lo que hacen, por ejemplo, es postergar a la mujer... ...y de qué manera, ¿no? Y sin embargo lo hacen y se quedan tan tranquilos... ...es decir, en España están con un discurso absolutamente de hostilidad... ...pues hacia mmm, los hombres y en defensa de la mujer... ...pero sin embargo, en el caso de los árabes, de los musulmanes... ...no dicen absolutamente nada porque hay que respetarlos... ...a ellos hay que respetarlos... ...entonces son cosas que no se entiende... ...pero efectivamente están en ese discurso... ...que además a la hora de la verdad, si tuviera que haber pues una votación, algún tipo de pues estarían justamente apoyando a ese tipo de organizaciones foráneas de, de musulmanes y de marroquíes en este caso.